La hora de Bobby. Festa ya el momento, dime Si tú lo sientes o quieres que la sangre me hierba Tú sabes que en este mundo hay muchas cosas que a mí me enervan Pero tranquilo como las malas hierbas se van Yo soy ese terreno luminoso donde saldrán Todas las plantas que perforan el Amazonas La capa o no Sabes que en verdad pues las personas la matan constantemente Y yo soy el jefe de la orquesta Pues yo estoy acorde con mi gente Aparte de mis movimientos No tengo los dientes de Ronaldinho Pero si sí el talento Tú sabes que no soy un peludo quiero, pero tengo el pelo que, madre mía, parece que salgo de lo quiero ir. No soy de brasileño, yo soy de brasileña. Te tengo tanta hambre que mi estómago a mí me enseña. Joder, hablando del tema, men, pues mira, una pizza yo me la pillo, me la como diez veces. Si hace falta me la pido en el papayón Se me va de la lengua un montón, pero tranquilo, que en verdad represento el municipio. Hip Hop nato, por etapas baby, siempre limpio. ¿Cómo lo hago? En la protesta, mi flow en el valle con la ballesta. Es lo que pasa cuando llega el más bueno. Tengo el mapa en el brazo, soy el mejor prisionero. Ha llegado el rapero, el perfecto Tanto que a maestro, al maestro Perfecto El moja la suelta Tú tienes consejos de teletienda Vaya mierda Te la suelta, qué fiera Te sacó la piedra y gano con tijeras Imagínate, porque tengo estilo En el esfínter Hablo inglés con sus singles Tengo estilo Tofres, hermano to flow es una mierda, un pasamanos Yo en la TV no salgo has visto con cara de arcano <risa> como lo clavo hermano ya perfecto no soy nazi tengo buen nacimiento perfecto tanto que me están rezando todos en el templo contemplo ese flow que es flojo estaba ante mis anteojos pero claro no me vale que uses una máquina para ese bronceado siempre te lo clavo no saben rapear, no son un esquimal, hacen esquí mal. Voy a disparar, tanto que yo rapeo y nunca se me pato el pan Uah. ¿Sabes qué? Me ponen esas palabras, como muchos amigos que me dieron la espalda Pero les tengo que explicar lo que pasa, que mi espalda ya está a prueba de puñaladas Me ponen a mí en el lago y eso es algo que nunca me ha pasado, pero yo soy un misterio como tengo tal nivel. Si me consideran incluso un monstruo del lago Ness, no me tengo que poner de a voz esperar, No necesito para eso gritar, no necesito estar a voces para hacer mi rap. Yo puedo estar en silencio y digo mucho más, si es que a todos se les va la pinza. Y eso es algo que les pasa con las rimas que lo he explicado, se les va la pinza y además los tengo colgados, me ponen del ordenador Y eso es algo que les pasa a ellos en competición, porque dicen que lo que hacen es improvisado Pero sé que todo lo que hacen es... Mira, empiezo yo a caminar tranquilamente, pensando que lo que está pasando con mi gente ja, tirando un poco de rap consciente aunque estemos en el hoyo mi mente no me miente me dice la verdad de lo que tengo que cambiar para poder levantarse con mejor actitud porque yo sé que en esta vaina tengo todo porque como un buen vendedor yo tengo mi aptitud vengo a venderte lo que está pasando en mi país, no tienen vivienda, no, no saben ni vivir, no hay educación, no tenemos nada de eso, no hay nieve ni esquiar, no tenemos un progreso, no tenemos un progreso y esa es la verdad, todo es distinto por eso vengo a conectar, contarte que acá es distinto la verdad, pero me ataca el corazón de pena. <risa> Y es que es así, es una vaina que envenena Parece un velorio, una vaina que no frena Parece como si estuviéramos pagando algo malo Que hayamos hecho en el pasado, pero ni al costado No sé, yo vengo a dejar una semilla Para que la gente entienda que nos humillan Cuando dicen comentarios malos sobre nuestro país ah, Lo vine a partir Ahora mismo creo que la está liando, la guerra conmigo es lo que está pasando. Tanto tirar que yo siempre voy ganando, los dejo flipados los niños acelerando. Es por eso que algo pasaría, la gotera de la envidia que a ellos se les caería. Creo que un poco eso les dolerá, una simple niña sabe que siempre los va a matar. Seguirá y lo hará como la industria mental, la que tengo en mi cabeza para poder sorprender y mucho más. Eso está claro, yo lo puedo encajar como todas las rimas y te digo que no son pensadas. Venga ya, venga va, yo lo enlazo, ahora mismo lo hago, estoy arponeando. Esas son las cosas que me rayaban, que siempre critican. Ni nunca lo tocaba, lo hacía mal y eso tú lo pensabas Pero en la fecha a todos os tiraba. Lo estaba pensando y llegando Cuántas colecciones, cuántos niños están mostrando Estamos flipando, esto se controla Porque por el orificio creo que no cabe ni tu polla Y eso es lo que tú querías Que tanto follar tan chica quedaría Qué pena me daba, yo lo haría. Soy tu abuelita, tu nieto te quedaría. No sabe nada y de mí aprendería. Como de tu abuelo tendrías que haber hecho algún día. Está claro, ladrillo mostrado. Fabrico mi casa porque me la he ganado. Todos los millones que me han entregado. Por mi puto Ray, esto no es falsificado. Ey, estoy tirando la espata dentro del loop Dentro de esta escala, mejor cala con el look. Ey. Normal que yo ya tenga la espada y te estoy dando la espada y saco a Excalibur. Pueden pensar que soy mejor, estoy en la jaula, no pueden conmigo y por eso yo les digo, Niga. Normal que yo esté enjaulado y está claro porque yo ya me escapo, es la jaula de los gorilas. Si piensas que no va, como va la levadura y por eso tienen que pensar que pasa a veces. Yo en el escenario me siento como la levadura porque en que seguida que me subo, pues crece, puede Decrece no pasa nada pana y por eso es la perseverancia. Mato mucho a mis raperos en el escenario. Tanto que al final me terminan dando las gracias. Así que piénsalo cómo va de diciembre y qué más da. Así que ya sabes, mira, pavo. Ey, se lo voy a explicar y está claro. Ojalá venga diciembre y se acabe este año. Y está claro. Mira los broda da. Que más da. Deben de entenderlo. En el trauma, bro. La cosa es la fregona y es las pocas cosas que es buena y es español las palabras, a ver Ah, ah, me desperté una mañana. Ah, que estaba durmiendo y no sirvió nunca para nada. Eso de dormir y levantarme de la cama y ver toda la almohada mojada. Pero vale, esta mierda no puede ni verse. Solamente hermano que me traiga de verse para ver cuántos versos puede tirarse. Pero ha llegado un momento de mente perderse. O sea, perderse como fluyendo la base, man. Esta mierda solamente la pueden tirar. Pero yo soy y solamente voy a ganar Y si trae a tiempo me pongo a cocinar Porque soy el master, el que les ayuda El que es muy bueno y los deja en bermudas Bueno, si quieres los dejo desnudos Pero si los dejo desnudos pongan censura Ahí está Te voy a contar lo que me pasa Es que en casa la motivación Es escasa Y aún así no me faltan los valores Cosas que demuestran Las improvisaciones Me siento como en la facultad Mucha palabra pero poca realidad Yo necesito un tutor De vida porque me siento En un bucle sin salida Viviendo en un mundo de mala Convivencia donde nosotros Mismos acabamos con nuestra Existencia, un mundo que carece de humildad, donde ser envidioso parece ser su mayor habilidad, un mundo donde muchos le dan prioridad a la envidia, prefieren lo material y dejan de lado a la familia.